Con ustedes las palabras del Honorable Ministro de Turismo, el señor David Collado. Hoy es un día extremadamente especial para el turismo y la historia de Sosúa. El Presidente de la República en sus primeros 100 días se comprometió con transformar, remozar y organizar la playa de Sosúa. Y hoy, con un costo de 615 millones de pesos, damos inicios a a estos trabajos. El presidente me pidió, no quiero primero Picasso, vamos, en, anunciamos el inicio de la obra y que se fajen a trabajar y a seguir consensuando con los comerciantes. Este es un gobierno de realidades. Inicia el emprendimiento, el orden, la organización, pero sobre todas las cosas, la protección a nuestros niños, niñas y adolescentes que este es un tema que el presente gobierno no va a negociar bajo ninguna circunstancia. Lo que hoy inicia no es una simple obra, es un proyecto integral. El presidente coordinó con UNICEF para que con una alianza el Ministerio de Turismo, la senadora, la gobernadora los comerciantes se haga un programa de protección a niños, niñas y adolescentes. También coordinó con PROMIPIME para que vengan a hacer un levantamiento para darle préstamos a todos los comerciantes que califiquen aquí en Playa Sosúa para que tengan su negocio nuevo y también tengan capital de trabajo. Se coordinó con el PNUD para hacer un plan integral de capacitación para los comerciantes y un plan sostenible para nuestras playas. Este es un proyecto que va más allá de una intervención, ese relanzamiento del turismo en esta hermosa playa de Sosúa. Decía Paliza a la entrada, miren qué belleza de esta playa. Durante 50 años ha reinado la rabalización ha reinado el desorden, pero también la incertidumbre de los comerciantes. Y la visión del presidente es trabajar mediante el diálogo, mediante el consenso, mediante la armonía, donde cada quien sacrifique y ponga a un lado un poco de sus intereses políticos, personales y partidarios para poner sobre la mesa los intereses de este país y los intereses de Sosúa. No puedo dejar de referirme a un tema bajo ninguna circunstancia que se discutió en privado, y es la transparencia de este gobierno y del gabinete de turismo nunca estará en juego. Ni se van a sentir avergonzados del comportamiento de las autoridades de este gabinete. Por eso, dejo bien claro que esta es una obra pública para el pueblo dominicano y para el pueblo de Puerto Plata y que nunca el presidente ni el gabinete de turismo ha tenido en mente hacer un proyecto privado aquí que no sea recuperar la playa de Sosúa para todos los dominicanos. Que nadie se llame engaño, que aquí hay una nueva generación dispuesta a dejar un legado de transparencia y de orden. Aquí hay una nueva generación que no es simplemente la forma de vestir, de trabajar, es la realidad de una transparencia hecha realidad con un presidente serio y honesto que vino aquí a Sosúa porque trabajó muchos años aquí a devolverle el orden, a hacer lo que nadie se había atrevido a hacer, que es a dialogar con ustedes, a no engañarlo, a invertir 615 millones de pesos para transformar Sosuba. La licitación de esta obra está dentro de las obras más transparentes que se pueden haber licitado en este país. Cinco universidades, INTECA, PELA, Pocamayma trabajaron en este proyecto. La Iglesia Católica, la Adventista y la Iglesia Evangélica trabajaron en este observatorio. Llamamos a sonadores también. Nosotros no hacemos negocios, no cogemos comisiones y defendemos cada centavo del Estado Dominicano. Para mí es un orgullo acompañar al presidente de la República, Luis Abinader, Y yo creo... Que ustedes tienen que aprovechar este gran momento. Un momento histórico donde un grupo de gente, jóvenes, adultos, trabajadores, han decidido trabajar con honestidad por el beneficio de Puerto Plata. Porque hoy iniciamos esta obra de 600 millones, pero ya está en licitación 150 millones para todo el remozamiento del centro histórico y esto se va a hacer con la presidencia y el Ministerio de Turismo también en Puerto Plata.